La visibilidad de las enfermedades raras es muy importante, ya que, entre otros aspectos, ayuda a impulsar la investigación y el desarrollo de tratamientos eficaces. También puede mejorar la comprensión pública y la concientización sobre estos padecimientos, lo que es especialmente útil para las personas que viven con uno de ellos. Algo que todos los involucrados debiéramos saber es que estos desórdenes afectan a un número relativamente pequeño de personas. Dada su baja prevalencia, a menudo se conocen como enfermedades raras, poco frecuentes, de baja prevalencia o huérfanas. Estas pueden ser difíciles de diagnosticar y de tratarse, y a menudo quienes las atienden carecen de recursos y conocimientos adecuados para su prevención y tratamiento. En estos tiempos, la información precisa sobre nuestras enfermedades es insuficiente, lo que resulta en dudas que poco ayudan a la velocidad con la que se tiene que tratar a los pacientes. Con respecto a la difusión y visibilidad de estas enfermedades, es complicado presentar un panorama que pueda ser testimoniado a muchos. Estos desórdenes no guardan el privilegio de la atención multitudinaria, por el contrario, pocos son los especialistas académicos y los investigadores médicos que se abocan a ellos. Como consecuencia, se presenta un escenario muy complejo al que es necesario construirle un herramientaje que pueda catapultarlo hacia la atención mundial. No solo en lo sanitario, sino en el derecho inalienable que salvaguarda a los pacientes que requieren ser atendidos. Hay varias maneras de aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. Una, a través de campañas de concientización y sensibilización pública, las que ayudarían a informar a la gente sobre estos padecimientos y a desafiar los estereotipos y prejuicios asociados a ellos. Otra, es promover la participación de las personas afectadas por estas enfermedades en eventos y actividades que aborden estos temas. Con ello, se aumentaría su visibilidad y el empoderamiento de los propios pacientes. Un factor muy importante que obstruye la visibilidad de estos padecimientos es el tema presupuestal pues muchos países, aquellos que no pertenecen a Primer Mundo, presentan en sus asuntos sanitarios un déficit que no conjuga a favor de estas enfermedades. En países con opciones financieras limitadas, la atención se centra en desórdenes que, como la diabetes, el cáncer y la hipertensión, se llevan altos montos de recursos para su atención, lo que deja el presupuesto asignado a las enfermedades raras en una condición muy precaria. Las enfermedades raras no pueden ser atendidas con migajas financieras. El derecho de los pacientes es el de la atención con disposición y la medicación adecuada.